¿Qué no podemos encontrar en Chile con un tipo como Boric? Hay en Chile una nueva etapa de la revolución que empezó en el año 2019 o que se manifestó en ese momento, cuando eh, varias turbas de manifestantes de izquierda radical y también asociados a esos partidos políticos uh, comunistas en Chile, rompieron las calles y acabaron con una buena parte de la propiedad pública y privada. De allí en adelante ya la historia está contada, llegó Gabriel Boric al poder, hombre que no tiene la capacidad para gobernar un país como Chile, ha intentado por diversas vías transformar la estructura política e institucional del país a través de reformas de la constitución, pero también reformas a nivel de lo que son las instancias y agencias federales del de gobierno y no lo ha logrado porque ha conseguido una resistencia por parte de los chilenos que se manifestaron en un porcentaje del 65% en contra de las reformas, que es lo ¿Qué pasa ahora? Bueno, tenemos uh, tres líneas uh, de crimen organizado actuando directamente, no solamente para doblegar a los chilenos que están en contra de este proceso, sino también al mismo presidente boris eh, que está, eh, si se quiere, en una de las peores posiciones a nivel de los liderazgos en América Latina. Estamos hablando de los mapuches, la asociación Mapuche, tiene una guerra de carácter molecular en la zona de la Araucanía. Estamos hablando de organizaciones criminales que se dan cita en Chile y entre ellos vale la pena destacar el Tren de Aragua, que es una organización criminal venezolana que se expandió a nivel de América Latina a raíz de la crisis migratoria. Y también están los miembros de otras organizaciones que están actuando de manera deliberada en Chile para imponer de alguna manera lo que no pudo hacerse en el año 2019 pero que se inició y es acabar con las instituciones, deponer los carabineros o la instancia policial hay que destacar que las nuevas agendas progresistas no quieren que exista una policía que sea capaz de retar al ciudadano criminal por otro lado está la debilidad institucional que se siente en la figura de Gabriel Boric como les digo, ocupa uno de los lugares inferiores en liderazgo a nivel de los presidentes de América Latina por su absoluta incapacidad para manejar un gobierno y un Estado como el chileno, que anteriormente era un modelo, un ejemplo a seguir en, en el territorio latinoamericano, pero que hoy en día se ha convertido en una verdadera pesadilla para lo que es un Estado con organización y con capacidad de prestar respuesta a los ciudadanos. Uh -huh. Mejor, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo. Recibe un fuerte abrazo desde aquí, desde la madre patria. Igualmente para ti para toda la audiencia de este hermoso canal. Y amigos, le tengo que preguntar a nuestro querido Guillermo Rocafort, eh. Chile se está convirtiendo de nuevo, o sea, era un país que tenía un nivel económico, que estaba muy por encima por el resto de los países, llega el marxismo y lo convierte directamente en el lejano oeste. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, la verdad es que está habiendo crímenes horrendos además de carabineros, en concreto de, de mujeres carabineros lo cual eh, le da todavía más visibilidad a lo que es un crimen de esa naturaleza, cuando allí hay que reconocer que ha habido críticas muy exacerbadas en contra de las labores policiales que ha realizado pues Carabineros, que es el único cuerpo policial que hay en Chile. Es policía nacional, autonómica, policía local eh, y además... Eh, también hay que recordar ese proceso casi pre-revolucionario eh, de las protestas que al final derivaron en un proceso constituyente casi un verdadero caos. ¿no? Hasta qué punto se han forzado la violencia en las calles, se han quemado iglesias, se ha maltratado la propiedad, se ha vulnerado el Estado de Derecho. Ahora mismo se está, eh, de aquellos eh, eh, polvos vienen esos lodos. ¿no? Entonces mmm, yo creo que eh, ahora mismo la sociedad eh, chilena está en estado de shock. Las clases populares se están dando cuenta de que el país necesita soluciones que no vayan en la línea de lo que establece Bori, que ha quedado absolutamente desacreditado incluso por sus propios votantes. Solamente había que ver el nefasto resultado de su, de su plebiscito personal, de la, esa modificación constitucional que era un verdadero churro. Ahora ya en ese continente van a soluciones como las de, por ejemplo, Bukele, de, desde posicionamientos quizás socialmente de izquierdas, pero de orden en las calles. Es que realmente eh, ahora mismo lo que era El Salvador hace unos años se está convirtiendo en verdadero paraíso con lo que es ahora mismo Chile. Y de luego la opinión pública chilena se ha dado cuenta que ese proceso de violencia en las calles al final no es bueno porque ha conducido a alimentar esa delincuencia que es la que está matando ahora mismo a, a carabineros y bueno y la situación que tiene la Araucanía es verdaderamente pavorosa. Bueno, el ataque del movimiento mapuche a todo lo que es religioso, a todo lo católico, ya es está pasando de, de castaño oscuro. ¿no? Bueno, y además es que la sede la sede de todo ese movimiento está en Londres, bueno. ¿eh? porque están financiados por los fondos buitre que se quieren quedar con esa zona para explotarla económicamente porque tiene infinidad de recursos naturales. ¿no? Siempre detrás de los, de los males de la hispanidad está la perfida bien. Eso es una constante que nunca falla.